Diputado Fischer Alcantero Piali El 15 de febrero de 2010 asume como diputado Además de ser un honor para él y su familia Significó una gran responsabilidad Estar entre los 99 representantes del pueblo en la Cámara de Diputados Ha sido una distinción y un gran desafío para cumplir con los que confiaron en él Sin faltar a las comisiones y sesiones de la Cámara Fischer Alcantero Presentó en ese tiempo de trabajo importantes proyectos de ley, como el de la atención a las víctimas de delitos, el de bienestar animal o la violencia en el deporte, entre muchos otros. Realiza desde su banca una importante tarea de Contralor a través de varios pedidos de informes. Siempre trabajando codo a codo con Pedro. Su trabajo se inicia en la Junta Departamental de Montevideo. Después continúa en la Cámara. Pero su principal tarea es en los barrios, cerca de la gente, para conocer los problemas y demandas de los vecinos en busca de soluciones. Hoy se inicia una nueva etapa, un nuevo desafío. Continuar trabajando para la gente y reforzar el compromiso. Y continuar recorriendo los barrios. Construyamos juntos el Uruguay que merecemos. Votalo a Pedro con la 10.520. El primero de junio, vamos con Pedro, vamos Uruguay.